Hola, hola, ¿qué tal a todos? Soy yo, Rextor, y bueno, estamos en la segunda misión de Zero, y bueno, eh, la segunda misión se llama exactamente Supply Lines, que significa Líneas de Suministro, y bueno, eh, automáticamente vamos al punto rojo y nos sale una cinemática, y nos encontramos exactamente buscándolo a Zero, entonces, Carr está que lo busca a Zero, entonces se acerca, donde está la copiadora? Entonces Zero exactamente se encuentra colgado de sus pantalones exactamente en su armario Y abrimos la puerta y no le podemos creer que Zero está colgado a un hombre de 28 años Que le hagan eso Y bueno, todos sabemos que fue venganza que Berkley mandó a sus matones a hacer este pequeño trabajo Y lo humillado ya que ganó la primera misión ¿Recuerdan la primera misión que era de Zero? Entonces... Vemos a Zero totalmente indignado y dice que tiene 28 años y todo lo demás. Y que cómo puede ser posible. Bueno, entonces Zero, todos sabemos que es un nerd y va tramando otra humillación para Berkeley. No le importa que le haya dejado el trasero así. Entonces, como siempre, sigue tratando de ayudarlo. Le dice que qué arma tiene y Ciro le dice que tiene un pequeño de aviones porque él, eso es lo que él sabe algo de ciencia nada más y bueno ahí nos toca hacer la primera misión que es destruir a todos sus matones que entregan su droga en estas minivans y es algo fácil pero también es algo estresante ya que a muchas personas se les gasta el combustible antes de tiempo entonces hay que tener algo de paciencia y todo lo demás yo les voy a mostrar la forma en que lo hagan más fácil. Y bueno, eh, como pueden ver yo hago y voy por la... Por... Lo primero que nada voy por la bicicleta. Ya que me parece algo fácil y sencillo. Ya que esta, este de la bicicleta huye más rápido que este el de los demás. Y bueno, no se mueve tanto, pero sí huye. Entonces, vamos así. Y bueno, quiero decirles también que una manera de no gastar tanto combustible es dejándose llevar nada más. O sea, elevándose, pero solamente moviéndose. No... no... Aplastando X o, o como se eleven Entonces yo pienso que la mejor manera es Ejemplo dejándose llevar Como ven parece que me voy a caer pero no me caigo Sino que me elevo un poco nada más Para no gastar tanto combustible Y bueno más adelante van a ver que No gasto casi nada de combustible ¿Por qué? Porque me elevo poco Y no, no me elevo tanto Porque si me elevas tanto eh, El combustible se gastaría Y bueno ahí me caigo y Hay que evitar traer de, tratar de caer pero bueno ...he descubierto una mejor manera para que no se me gaste el combustible ni nada por el estilo. Entonces, me he dado cuenta que si tú retrocedes, retrocedes y retrocedes... ...no se te gasta el combustible, pero te vas a demorar un millón de tiempo. Entonces, me di cuenta de que si yo retrocedía... ...no gastaba el combustible ni nada de eso. Entonces empecé a retroceder, retroceder, retroceder, retroceder... ...a ver qué pasaba. Y me di cuenta que pude pasar la misión. Y bueno, si ustedes no quieren o, o ya saben pierden muchas veces la misión. La mejor manera de esto es retroceder nada más. Si tú retrocedes, automáticamente no gastarás tu combustible. Solamente al momento de elevarte. Entonces, busqué de esta manera y fui retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo hasta llegar a mis objetivos. Que están más cerca. Como pueden ver, si yo me demoro, ellos me empiezan a perseguir a mí. No yo perseguirlos a ellos. Entonces, vemos que ahí está este tipo. Que no sé qué carajo le ha pasado, pero bueno. Está, está sin su vehículo entonces lo eliminamos eliminamos y pum pum pum muere vamos al siguiente objetivo que también vamos a ir tratando de re ir de reversa entonces vamos de reversa pero si nos elevamos un poco el objetivo obviamente estaremos más cerca de él pero recuerden que gastaremos un poco de combustible la mejor manera es no gastar combustible y hacerlo lo más rápido posible entonces yo me leo un poco y así iba no gastando mi combustible pero se dan cuenta que al final justamente gasto mucho combustible por porque porque el lugar donde es el último checkpoint es muy lejos entonces vamos a exactamente a buscar a los tipos que están más lejos supuestamente no pero no están nada lejos, están cerca entonces Vamos a... Lo más difícil de esto es los manes de la moto Porque ellos se mueven demasiado Y te hacen gastar demasiado combustible Entonces lo mejor de todo esto es Que no los persigues ni nada Sino que tratar de buscar una estrategia O un punto donde encontrarlos ahí Para así no gastar el combustible El combustible es primordial en esto Y casi tome uh, Me golpeó, bueno me golpeé Entonces yo no me movía O sea me movía mucho pero No, no aplastaba tanto el recargar el combustible porque si me elevaba, por ejemplo, hacia arriba mucho, lo gastaba mucho, entonces rara es la vez que yo me iba me iba ameciando pareciera que me iba a caer, pero bueno, eh, que yo gastaba el combustible, pero no lo gasté, simplemente lo que hacía era moverme a la izquierda, luego a la derecha, izquierda, luego a la derecha y así sucesivamente, por eso me golpeaba mucho, porque no tenía un control absoluto del muñeco este del avión. <risa> del avión este que eh, vemos que parece pequeño pero es un arma muy mortal entonces vamos a reversa porque ya dije he gastado demasiado combustible y vamos a ir de reversa vamos a destruir esos malitos putos <risa> entonces vamos retrocediendo y bueno van a ver que tarde o temprano voy a encontrarme a esos desgraciados y bueno como pueden ver está demasiado cerca y ojalá que no baje tanto porque si baja o se mueve a otro lugar eh, pierdo la pista del objetivo entonces, ya solo me quedan exactamente, son dos. Entonces, me parece perfecto porque uno se encuentra cerca y el otro también se encuentra cerca. Entonces, la mejor manera es retrocediendo y vemos que se está moviendo a la izquierda. O sea, justamente cuando yo dé la vuelta, voy a encontrarlos. Y cuando los encuentre, los aniquilaré, por supuesto. <risa> Con este varón rojo. Entonces, como pueden ver, es el más difícil de todo que es el de la moto. Pero bueno, van a ver que es algo fácil. Y de paso, el semáforo está en rojo. Entonces me le pongo de frente para que si ellos no huyen tanto, pero igual huyen, son demasiado rápido. Entonces vemos que ahí justamente se bajan y huyen porque se chocaron <ríe> por ahí como idiotas Entonces ya eliminamos un objetivo tan rápido Entonces vamos a otro objetivo Otro objetivo que es más fácil Que es el de la minimam, dios santo, por qué son esta gente tan agresiva yo tan solo voy bien y vienen y mal. me asesino. Dios santo. <risa> Casi todo destruye mi barón rojo, pero bueno. Entonces, ya estamos cerca al otro objetivo. Y quisiera retroceder, pero bueno, ya estamos tan cerca que mejor me leo un poco y lo mate. Bueno, este es otra minivan, que es más fácil de todas. El más difícil fue el más fácil de todos porque era la, era la moto. Entonces, tenemos la última minivan. Entonces... Me le acerco tanto y ¡pum! elimina la minivan Entonces ya solo falta nomás acercarnos al punto final que es el checkpoint Entonces, yo me desesperé un poco y no retrocedí ni nada por el estilo Retrocedo pero ya al final tratando de ahorrar un poco de combustible Pero me confié, entonces, izquierda, derecha, izquierda, derecha Es lo único que hay que hacer, o sea, menearte de un lado hacia otro para que si sí no se te gaste el fucking combustible y llegar al checkpoint entonces ya he eliminado los objetivos que me correspondían eliminar entonces nos vamos al checkpoint y el checkpoint es el lugar más alto donde tenemos que llegar porque desde exactamente ahí partimos desde el lugar más alto entonces vemos que si tú te, te golpeas llegas combustible como yo hice ahorita me golpeé y perdí algo de combustible entonces mi idea era entonces Retroceder un poco a ver si llegaba más rápido retrocediendo que elevándome Y exactamente eso fue lo que hice Retroceder un poco Cuando tú empiezas a retroceder No se te gasta el combustible obviamente Pero te sale la opción de autodestrucción Y si, si tú sin querer aplastas autodestrucción Exactamente fracasas la misión Entonces hay que ser algo precavido para no fracasar la misión Yo pienso que hay que mirar cuando dice autodestruir Porque si dice autodestruir es eh, en el punto ese ¡pum! fracasas la misión automáticamente entonces ya estamos cerca al, al, al último checkpoint y vamos a terminar la misión pero yo no me fijé que estaba tan cerca entonces retrocedo un poco más y me elevo algo, pero todavía no me voy a elevar sino que voy a retroceder hasta ver hasta qué punto me puedo elevar entonces llego hasta la esquina y me elevo prometo que me elevo hasta llegar a la esquina Prometo, prometo que me elevo, entonces retrocedo maldita sea, casi me chocan, casi me chocan ¿Por qué será que esta gente está tan alocada de conducir como si fuese un loco? <risa> entonces ya vemos la luna y vemos que vamos a ir al edificio, nos elevamos un poco y ahí sale el punto rojo que es el checkpoint Y bueno, eh, esta misión me parece demasiado fácil, demasiado fácil, pero a mucha gente se la hace difícil Entonces ya les dije la mejor recomendación que era retroceder para aquellos que se les gasta el combustible muy rápido bueno, entonces llegamos al checkpoint final con casi perder nada de combustible. Misión superada y me dan cinco mil dólares. Ese es el honor ya lo conoces. es el honor a la victoria. <risa>